Eh, otra cosa, la mujer con eso está heredando todas las enfermedades que eran propias del hombre, está heredando también los infartos, está heredando también otros tipos de cánceres, está heredando también otro tipo de problemas eh, del sistema nervioso, está heredando eh, cosas que antes no sucedían en la salud de la mujer, precisamente por exponerse a esa presión es eh, continua ese estrés continuo de, de, de exigencias no eh, no no es no es eh, gratis en lo que ella está haciendo en hacerse también una persona independiente eh, está arrastrando también las consecuencias de tener eh, todo este ritmo de vida encima de ella. El hombre está más adaptado a eso, evolutivamente, desde el principio, porque era el que salía a cazar, que se exponía, la mujer no. Entonces, en esta eh, modificación de la sociedad, la mujer entonces empieza a heredar, Consecuencias bueno, también. Volveremos idea. al matriarcado. Sí, en, no lo dudes, en ese sí. sentido. No te dudes, yo te voy a, te voy sí, a decir ahí. una cosa: nosotros no tenemos experiencia de una mujer matriarca, vamos a decir una mujer presidente, sí. pero hemos tenido mujeres eh, vicepresidentas. Sí, ha sí. sido Milagro, ha sido sí. Margarita, y yo te voy a decir una cosa: ambas salieron de esa posición sí. en muy buenas condiciones políticas. Sí por sí. lo menos yo sé que Margarita va a salir en buena posición sí. que todavía no ha salido pero eh, eh, la la milagros Ortiz milagros Ortiz salió sí. en un una ejemplo, buena posición un ejemplo, sí. eh, lo único que milagros producto de sus debilidades humanas como la tiene cualquiera eh, no abandonó de alguna manera como que supeditó la política y continuó su vida sí. pero si hubiese sido ¿Y la edad lo, también? bueno también la edad eh, pudo haberle afectado, pero si hubiese sido otra la posición de ella, probablemente lo hubiésemos tenido como primera mujer presidente. Sí, sí. Porque Milagro, encima de que arrastra un apellido de fuerza, un apellido de peso, además de arrastrar eso, también es una mujer muy brillante, muy inteligente. Y que no se le puede tachar de, de... No, no, una mujer honrada. Sí. O sea, tiene muchas cosas. Lo mismo que está pasando con Margarita. Margarita tiene una ventaja sobre Milagro, y es el hecho de que tiene más juventud va a salir de ahí mucho más joven que lo que salió Milagro cuando ocurrió en el, en el, en el PRD, cuando el PRD abandona el poder. Pero y la él... desventaja, y discúlpame, Amado, que uh -huh. carga Margarita, aún su figura, hay que decir, eh, no se ha visto... Eh, con esos grandes escándalos que se han visto en su partido, ella no se ha visto, vamos a decir, encharcada no, no, de, de, de gran sí. forma. Son, son Pero entonces carga el peso de un partido que, que se entiende que está corrompido. Ese es el partido al que ella pertenece. Y, y, y sabemos la imagen de deterioro que tiene este partido eh, mayoritario de nuestro país, que esto de alguna forma tal vez eh, no le ayude tanto. El dominicano rápido. Momento. Y esa es una ventaja que tienen los políticos. <risa> sí, lo, el dominicano olvida rápido. El, el, yo tengo un amigo en la Procuraduría, personaje, no voy a mencionar su nombre porque no quiero involucrarlo. En, pero yo tengo un amigo que es un personaje y él dice, eh, a los acontecimientos en este país nada más hay que para que le pase un fin de semana. Desde sí. que la gente comienza el viernes, que ya es viernes y el cuerpo lo sabe y piensa en romo y fiesta y en una muchachita con la faldita corta, óyeme, inmediatamente se le olvida lo que pasó y el lunes otro día y vamos a comenzar una nueva historia. Por eso los acontecimientos aquí, desde que le pasó un fin de semana por arriba, se perdió todo. Pero creo que en el caso, eh, volviendo a, al tema que tratábamos de, uh -huh. de, de los esfuerzos de la mujer sí. por eh, acalar o calar posiciones, eh, podríamos citar eh, mujeres acá en nuestro país, eh, hemos citado por ejemplo a Margarita Cedeño. Tenemos a Milagros Ortibos cuando hizo su función como vicepresidente, en el caso de Carolina Mejía, que y ojalá pues pueda llegar a representar Mira Faride Rafael. es una líder de la juventud sí, dominicana. Sí, la juventud se identifica mucho con ella. Y ojalá ella ¿Qué otras mantenga? mujeres yo, podríamos yo citar acá? Sí, yo pienso que sí, porque entiendo, yo no la conozco personalmente, nunca, nunca he pasado, intercambiado frases ni palabras con ella, ni conversaciones pero entiendo que la formación que debe tener producto del hogar donde viene yo conozco muy bien a su papá con su papá sí tengo una amistad de muchos años y yo pienso que viniendo de ahí eso probablemente no cambie porque Tony no ha cambiado yo lo puedo decir, tengo cierta amistad con ella en no, los no. ámbitos políticos y es una persona que vale la pena tenerla de amiga ella. es una persona con convicciones claras con metas también bien definidas y con un deseo inmenso de, de, de colaborar, de ayudar, de contribuir a lo que es la democracia. Ella plasma eh, esta democracia que siempre enarbola milagro ortivos y trata de, de, de buscarla dentro del ámbito que se desenvuelve, el ámbito político. Pero mira, ese tema es sumamente interesante porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que se incorporó la mujer al sí. desarrollo industrial de Estados Unidos, es que se alcanzan los niveles de desarrollo, valga la redundancia, de esa nación. Toda esta fuerza laboral incorporada trajo como consecuencia una explosión en el desarrollo de la sociedad norteamericana. Nosotros como país, como nación, no nos vamos a poder desarrollar si no aprovechamos el intelecto, la fuerza motriz, las iniciativas, el emprendedurismo de la mujer dominicana. No podemos darnos el lujo, seguir darnos el lujo asqueroso, si se puede llamar lujo, ¿verdad?, de tener cerca del 58% de nuestras mujeres sin trabajo. No nos podemos dar el lujo de tener a nuestras mujeres sin segregada a lo que es eh, el mediatismo del día sin una meta definida en su contribución como potencial hacia el desarrollo de la nación. Debe abrirse eh, eh, las oportunidades, debe abrirse las condiciones para que esta mujer dominicana continúe avanzando y lo haga con base sólida, que desde el mismo estado donde se trazan las políticas, se le den eh, las oportunidades, las facilidades, las herramientas, o por lo menos que estén ahí que ella la pueda tomar, no mantenerla segregada como hasta ahora se ha mantenido.